Super Mario Galaxy, un juego muy bonito, muy chulo, la temática galáctica, la música espectacular, huele al limón, pero el título, el título causó una gran polémica. Y me digas, MiawCat, ¿cómo puede un título así tan bonito, tan precioso, cómo este título, puede causar polémica, ¿de qué me hablas? A ver, tomemos solo las letras que tienen un brillito, quitamos todas las demás. Ajá, así es. You are Mr. Gay. O en español, vos sos el señor gay o algo así. Esto no se sabe si fue realmente a propósito o si fue... Eh... Esto no se sabe si fue a propósito o si fue sin querer. Yo realmente pienso que fue a propósito porque si es temática galáctica, los liquitos tendrían que ir hacia las letras galácticas, no hacia las letras de Super Mario también. Entonces yo opino que fue a propósito, fue como un chiste oculto ahí que quisieron poner los desarrolladores de Nintendo.